El origen de esta jornada básicamente ha sido el de introducir en el mundo del molde, del desarrollo de molde de inyección de plástico y de fundición inyectada aquellas tecnologías que desde Análisis y Simulación llevamos implantando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar de lo que sería el CAD y las herramientas de automatización y de agilizar lo que es la parte del diseño con CAD. Hablaremos de simulación del proceso de fundición inyectada y de inyección de plástico. Hablaremos también de lo que es la parte de fabricación aditiva orientada al molde, principalmente para el conformal cooling, los postizos de, de, de refrigeración conformacional. Y por último, hablaremos también de la parte de mecanizado, cam y de postprocesadores. La verdad es que es una gozada estar con el cliente aquí en estas jornadas, ver un poco la problemática que tienen, ponernos como reto poder ayudarles, eh, buscar soluciones conjuntas. La verdad es que debería de haber más, más jornadas moldistas como esta la iniciativa como tal me parece muy interesante esto de meter a empresas para que nos contéis un poco eh, que nos pongáis en común ciertos puntos que muchas veces no tienes ni en cuenta desde tu punto de vista desde tu trabajo porque tú estás focalizado en lo tuyo y no ves más allá de, tu, de tus propias narices muchas veces y te abre un poco las vistas y te abre a posibilidades que igual no habías ni tenido en cuenta siquiera entonces encima que sea gratuito esta jornada nos da la oportunidad de acercarnos a nuestros clientes y enseñarles las últimas tendencias en su sector. Con las soluciones que les enseñamos podemos ayudarles a mejorar los procesos tanto de diseño como de cálculo como de fabricación de utillaje. Hemos podido ver en la parte de diseño la, la nueva opción de modelado convergente dentro de NX y en la parte de fabricación el desbaste adaptativo que les ayudará a reducir los tiempos de desbaste considerablemente. Quien te conoce por mecanizado sabe que haces mecanizado, pero igual no sabe que haces todo el resto de cositas. Quien te conoce por inyección, igual. Entonces, Digamos que dando una pequeña pincelada de cada una o de algunas de las eh, diferentes cosas o de las diferentes funciones que se hacen dentro de análisis y simulación, lo que conseguimos es que vean que les podemos ayudar en más casos o en más eh, ámbitos del que les ayudamos habitualmente o que incluso cuando les surge la posibilidad de tener algún proyecto de ese tipo en el que no se meterían porque o no saben con quién o tampoco lo tienen muy claro, pues dicen, bueno, pues sabiendo que esta gente de aquí sabe hacer este tipo de cosas si tienen experiencia, pues se, se puede uno aventurar un poquito más en, en proyectos nuevos. Nos enteramos de todo lo que hay, digamos, en el mercado, de lo último que está saliendo, de con qué se está moviendo la gente y, entre otras cosas, lo que nos sirve mucho es pues, para hacer contactos, para conocer a gente o estrechar relaciones con gente que nos movemos un poco pues, por el sector. ¿no?